Hey, ¿qué pasa, claro, parceros? Claro, mamacitas, quiero contarles que me encuentro con un, un duro un man que tiene mucho perreo, tiene ese, ese flow puertorriqueño, ese, ese meque reggaetonero de, de, de, de los orígenes del reggaetón, así que con ustedes, el nombre de Pila, que es Manuel Rivera, pero le dicen que, oh hermano, ¿cómo estás? Bienvenido a Megusa. Todo bien, todo bien Camilo, súper activo, contento de verdad, otro día para seguir trabajando y romperla, gracias a Dios estamos activos. Qué chimba papi, qué chimba. Antes de que entremos a hablar de todos estos éxitos que has sacado de toda esta música, yo quiero saber los orígenes de Kevo. En qué momento Kevo se llama Kevo, se empieza con la música en el barrio, empieza a encontrar su flow, hablemos un poquito de eso. Mira, pues yo empecé a cantar como a los 16 años yo hacía ritmos antes también. Yo empecé a hacer ritmos, hacía ritmos para otros artistas, hacía ritmos para los muchachos en el barrio también. Había muchos que cantaban, yo no cantaba, pero ellos eran los que me motivaban a seguir haciendo pistas, a seguir haciendo producciones. Ya cuando yo cumplo como los 16, ahí me da con cantar. Y el nombre de Quebo me lo dio un pana. Quebo era mi apodo. Yo no tenía como que un nombre así. Mi primer nombre fue Quebo de Clutch. Era el nombre de, que yo tenía. Quebo bueno de después? Clutch? después con el tiempo. Sí, porque cuando hacía las pistas era Quebo de Clutch. Y después para cantar me quitaron el de Clutch y se quedó como Quebo. Y Quebo era mi apodo siempre. Y después, cuando cuando filmo con Pepe ya a los 21, Pepe me dice que el de Clutch también se tiene que ir. Pepe dice que no puede ser de Clutch, que tenía que quedarme con el Quebo. Y le metemos la V y la hacemos con dos V porque mi nombre es cae Huevo, mi apodo. Claro. vamos a hacerlo para que se vea como es. K.E. Huevo, huevo. Y de ahí, pues, nace como que otro quebo nuevo ya trabajando con, con disquera me entiendes, que fueron como, como varias etapas. La de quebo de clutch, después quebo normal. Yo me acuerdo que me puse quebo TC, porque no me gustaba el de clutch. Y empecé a cantar, tirar por SoundCloud también. Yo me producía, yo me hacía las la pistas, me grababa, me escribía la canción. Yo tengo aquí mi estudio, que todo lo, todo lo puedo hacer yo mismo. Y con, empecé así. Después ya el, el, el último Saiyajin, como yo digo, pues fue que hubo final el, y me quedé con el de hoy. Y me quedé siendo artista. Exacto. Me quedé también siendo artista. Yo también todavía produzco. A veces hago, me grabo, me hago los ritmos, pero más me gusta la faceta de ser el artista. Ya. Como que me la disfruto más. Siento que tengo la energía y el carácter. Como, como quien dice, ahí si te queda bien ese punchline de canto, escribo y produzco, papi sí de verdad sí antes cuando yo estaba empezando eso era lo que eso era como que mi, mi motor por decirlo así me las daba es que yo canto yo grabo y yo me produzco nadie me puede nadie me puede meter en las cámaras eh, me esa... de motivación porque a veces uno quiere ir para el estudio o algo y a veces los productores goberan vagos pero pero así si uno sabe lo que uno quiere uno sabe lo que está haciendo uno los pone a trabajar como él no te pueden no te pueden venir con cuentos tampoco a veces no había dinero tampoco para ir al estudio. Siempre ¿sabes? los estudios en aquel tiempo para mí era, eran caros. ¿sabes? A veces tenía que sacar 200 dólares, 300 dólares para ir al estudio a grabar una canción y yo todavía estaba en la superior. ¿sabes? En la escuela superior que uno no, no tiene ni trabajo. Vamos, uno, muchos no trabajamos, estamos todavía estudiando. Pues yo poco a poco empecé a aprender a grabar. Grababa a mis clientitos, los mismos muchachos de la escuela que también le quería meter a la música y los grababa. Y por ahí empecé y seguí, seguí poco a poco metiéndole hasta que a los 21 doy la firma con una visión Quintana, que eso fue lo que cambió mi vida y empezamos a trabajar más profesional. Pepe confío en mi visión, confiaba en mi talento desde el principio y empezamos a trabajar, papi, unos meses intensos. Antes de salir de, de con la primera canción, fueron unos meses intensos trabajando, trabajando, acumulando temas. Este, encontrándome también como, como en la cabina, cómo me escuchaba, cómo proyectarme y después decidimos salir con el proyecto completo que hasta gracias a Dios hasta el sol de hoy siento que no hemos fallado, el apoyo de, de la fanática ha sido súper, siento que estamos creando una familia también aparte de eso, una conexión con mi público cada día más allá y de verdad que yo estoy loco por volver a pisar las tarimas, de verdad son los, ahora mismo lo más que extraño también, estoy loco por volver a coger los par y romperla, de verdad que sí. Papi, qué chismas toda la historia, me gusta meterme mucho en los orígenes, qué chévere eh, eso que cuentas, que vienes cabellando desde chamaquito, que le has metido, que te tocó desde abajo y lo que dices, puedes producir, puedes cantar, puedes componer y, y, y te hace ser un, un artista 360 para lo que quieres, me parece muy chévere y, y, y, y, y me parece un ejemplo a seguir para todos los artistas que a veces nos escriben qué queremos hacer, cómo se maneja la música, ahí está, hay que trabajar y trabajar como lo está diciendo Kevo. Antes de hablar de ese nuevo lanzamiento, de ese éxito que tienes, yo por ahí me dijeron, no, que que tuvo una controversia con Omi de Oro, que no sé qué, que bla, bla, bla, que la gente... Que, un, hice un programa sobre eso. Así que a mis parceros de Me Gusta queremos como decir qué pasó ahí, qué pasó ese día, qué pasó. Pabe, eso de ese día, ya yo lo aclarado en par de entrevistas, ese día lo que pasó fue un revolú. Las cosas se salieron de control, ¿me entiendes? Por, por lo, porque... Nos tiramos en la tarima, Omi y yo, ¿me entiende? Pero eso fue hace tiempo, de verdad. Y después de eso, como que las cosas se sentían como que... Como que, como si hubiese pasado algo, pero en verdad nunca pasó nada personal entre ellos y él, fue que nos tiramos en la tarima, porque el, la misma gente como que nos quería ver en contra, nos, en los mismos comentarios, nos comparaban, ¿me entiendes? Metían como que la presión, tú sabes, los fanáticos meten la presión y crean esas claro. esa, esa espinas, quizás, donde no las hay. Y nosotros fuimos entonces ese día a la tarima con la mente dañada, ¿me entiendes? Nos tiramos en tarima, nos dijimos cosas que no teníamos que decirnos. Y después bajando de la tarima, como que entre los equipos de trabajo de él y el mío, entre los corillos, pues empezaron a, a sumar, ya tú sabes. Pero no pasó nada, gracias a Dios, me entiendes? no pasó nada ahí. Después, yo me fui, él siguió por su lado. Y hasta el sol de hoy, ¿me entiendes? Él También. está por su lado, yo por el mío. Ok, ok. Eso ya se solucionó para todos los que siguen hablando de eso y me preguntaron hay que, hay que preguntarle eso a Kevo, Papi, venimos de, de. Hay que hablar con el pana, ¿me entiendes? No hemos hablado viendo lo que pasó todavía, pero hay que hacerlo. Hay, hay que, que hacerlo. hacerlo, hacerlo. En un momento en contacto, pues, sí, Así sea la otra verdad, tiradera, verdad, papi. Así sea otra sí. tiradera pidiendo perdón. <risas> era mi tiradera, no, ¿me entiendes? Eso pasó hace mucho, ¿verdad? Estoy enfocado en música, ¿verdad? Pero que eso fue lo que pasó, o sea, nunca, nunca hubo un problema como que personal con Omi ni él conmigo, sino como que lo que, ¿sabes? La misma competencia, la presión que te mete la gente. Eso, eso quería hablarte, en, en el género hay mucha competencia. Por ejemplo, aquí en Colombia pasa mucho con muchos artistas grandes, he visto que Puerto Rico también, en estos momentos, ¿qué, ¿cómo está con el género? ¿Estás bien? ¿Hay roces con algún artista? ¿O qué? Bueno, no, verdad. yo nunca he sido un artista de tiraera ni de ni de problema, el que, el que ha seguido como que, que, me ha seguido desde que comienzo, o que yo lo que vengo haciendo es reggaetoncito, perreo, trap, me gusta zumbar mis barras porque yo también tengo barras, ¿me entiendes? Pero nunca he hecho una tiraera, nunca le he mandado una puya hacia nadie, ni, ni soy de estar en controversia, de verdad, yo no soy un artista de estar en controversia, la encuentro innecesaria, de verdad, la controversia. O sea, no, yo estoy seguro de lo que yo doy y no y no me gustaría que como yo sé que yo, yo estoy duro, que sé yo, yo no tengo que estar tirando si yo sé que yo, yo sé lo que yo doy, ¿me entiendes? Claro. Y ya, espérate, que se nos pongo la cámara aquí. No me gusta eso, o sea, cada cual hace lo que entienda con, con, con, con, con su carrera, ¿me entiendes? Si quieren estar en controversia, pero a mí personalmente no me gusta. Yo prefiero hacer un tema con, con el artista, ¿me entiendes? Hacemos una bomba juntos, bien cabrona. Pero para que vamos a estar en problemas, loco, y después uno tiene que estar en. No, o sea, sí. todo... de... De hecho, está peleando a todos los que te tiran. Hecho, vas a estar en problemas con, con todo el mundo porque papi, si el árbol no da fruto, no lo ¿No? ¿No? ¿No van a tirar piedras Claro, pues ahí ya saben, no, no hay problema. Estás tranquilo, enfocado en tu carrera. Y ahora sí, vamos a hablar de música, canciones como siendo chingo... así es. En sí. la madre. 105 High Remix que te vimos ahí rompiendo, también está Burical, no lo niegues, te vi por ahí también en el efecto, y ya venías de varias colaboraciones y varios éxitos como también como solista, y viene esta bomba con Balvin que también la está rompiendo, billetes azules, quiero saber. ¿Cómo surgió esta colaboración? ¿Cómo surgió la composición del tema? ¿Qué, qué, ¿Qué vamos a armar? ¿Qué pasó? ¿Cómo se dio todo este tema que es un palazo eh, que tiene perreíto, tiene ese, ese, ese sentido puertorriqueño, ese reggaetón tuyo bien marcado, ese maleanteo? Cuéntame un poquito de eso. Mira, pues, esa canción, yo, yo la había enviado a, a Alvin una idea. Yo tenía una idea que yo quería montar para mi disco. Le envié como dos ideas o tres ideas, no estoy seguro de mismo cuántas fueron, pero... Recuerdo que de, como quedándole casco y escuchándolas bien, como que no me convencían aún. Yo quería hacer con Balvin otra cosa diferente. Las que yo tenía, él, él las puede romper, el Balvin se puede montar lo que sea. Pero yo quería que tuviera un flavor, un, un sazón de los dos. Hermano, pues bueno, yo estoy una madrugada en Miami, estoy escuchando los temas del disco y qué sé yo. Acabamos de salir del estudio, están como las 3 de la mañana. Y nadie, como que me entró la musa a esa hora. Y le vas a que... Sácate la computadora que vamos a hacer otro tema para enviárselo a José. Porque ya le he enviado tres, pero no, no, él no me ha respondido. Y yo siento que los que envié, pues no, como que no, no son los que quiero, que quiero que él monte como quiera. Vamos a hacer uno, voy a escribirlo pensando en él. Voy pues a escribir el coro pensando en José. Se quedan ciegos cuando ven el brillo. Y ya Billetes azules en los bolsillos. Invita para la amiga, para el corillo, y de lo que sea, que aquí somos míos y después que en la otra vuelta saliera yo, pasamos la Glope con los yo salgo de noche a pasar rastrillo. man y me fui en ese viaje, busqué la pista, que la pista le hizo Yancy Full Harmony. Saludo a Yancy que es uno de los productores no. que también está trabajando conmigo en el disco. No, no, no. Súper duro, Yancy también ha hecho parte de, par de los temas que, que tengo en la calle también. Mini, mini, lo hizo Yancy Y cuando estoy escribiendo el, el verso. Como que se me ocurre el gancho, y yo dije: En este gancho le voy a meter un flow como que de la Murakami, como que para pa hacer lo que el, que el tema como que si fuera como que más Jose, más Balvin. Y después, como, nah, yo grabé eso: el chanteo mío y el gancho. Pasaron como dos días, estaba haciendo el video de Infiel Rimmage en Miami. Ah. El video de Infiel Rimmage, salgo del video y me encuentro a Sky saliendo de, del video que Sky es el productor de Balvin, que rompiendo el bajo del bajo, y pillo Sky yo le digo, mira, mira, Sky, te voy a enseñar esta idea que tengo, que, que yo quiero que José se monte en esta piché las otras que te mandé, nos montamos la, escucha esto, pan, le escucha y dice, ay, y le dice, pues dale, pues ya está, quiero que se monte en este, Sky, este es el que me gusta, de seguro, de seguro, quiero que sea este, por favor, Mara, este tema. Baby se lo enseñó a José Parece y como en dos días o tres días después Balbi me llamó por FaceTime oye, dímelo que estoy escuchando el tema que le voy a meter el que estamos activos y yo, ¿qué? Baby, cogió me llamó en una confianza brutal de verdad o sea, no todos los artistas se toman el tiempo a hacer eso si cualquiera monta la parte de ellos y, y, ah. y se pierde, normal él me llamó para decirme que la estaba montando cuando le iba a montar, que le iba a dar y la rompió de verdad y, y desde ese día hemos mantenido la comunicación Qué chévere, qué chévere. Es súper duro, Bibi Balvin, te transmite una confianza. Sabes, Barbin es un artista que, que yo vengo escuchando desde, desde, desde que yo quiero ser artista, por levan, yo lo estoy escuchando. Y poder sí. trabajar con él, que el que te haga sentir como un artista grande, ¿sabes? me hace sentir cabrón como artista, ¿verdad? Me hace sentir como que poco a poco estoy logrando la, mis metas, ¿sabes? Te hace sentir seguro, como que hay días que a veces uno dice, mano. Yo lo, lo estoy haciendo, estoy lográndolo todo, pero como que qué más, qué más, qué más hay, qué más puedo hacer. Por ejemplo, Balvin, Balvin te hace sentir como, Gaby acabas de cruzar al otro nivel. Ay, claro. acabas, ya, claro. acabas de entrar en otro flow ahora. ¿me sí, sí, como quien sentir, dice chan, todas, de verdad, las de ti. todas las otras noches. Todas las y todos los días de camello han valido la pena. Y es donde te das cuenta algo tu idea, encamellaste dos ideas, otra idea, y se logró. Y la verdad, un tema muy duro, me gustó mucho, me gustó mucho. Y, y aquí en Colombia está rompiendo, y que a nivel internacional está rompiendo. Y lo que más me causa curiosidad fue cuando empiezan a sacar la expectativa que nuestros fans y todo el mundo estaba esperando eso. ¿Cómo, cómo estuvo ese disfraz de policía, papi? ¿De, de, de vaquero policía? ¿Cómo fue esa vaina? A ver, la idea, lidera. yo no sé si llegaste a ver el trailer. Esto no llegó a salir en el video, pero en el trailer... Nosotros nosotros hacemos como una dramatización, una actuación de que Balvin está en la casa, está está arreglando un carro, el carro no le, está, le está dando problemas, y yo vengo con la idea de vámonos, ¡Vámonos para la calle, Balvin! Tengo unos disfraces aquí de policía, que, y tengo unas amigas que están activas, que se y él como que no quiere ir más allí, pero estoy aquí bregando con el carro. Y le digo, yo, papi, vámonos, es noche de desacato, olvídate de eso, vamos a olvidar las penas olvidar los problemas, vamos a disfrazarnos de guardia, nos disfrazamos de guardia y de ahí arranca el video. Ya nosotros vestidos de policía en la aventura, un día vestido de policía normal, porque, qué sé yo, una lo que era una pichadera. <risa> un día como disfraz, como, como un día como andamos en disfrazado que nadie nos reconozca nadie no reconozca. ¿Y, ¿Y dónde grabaron? ¿Dónde grabaron el video, papi? de Billetes azules? El video hubieron tres localidades. Una fue en Llano Grande, en el Llano Grande, que se llama? La, el Poblado. Medellín. La otra. En Medellín, sí, sí, en Medellín. en Medellín. Grande, sí. grande y, y el poblado también. Ah, ok, ¿todo ah, fue en medallo? Todo fue en medallo. Qué chimba, qué chimba. Papi. Yo, esa es la primera vez que que viajaba para medallos y, y, y viajamos también durante la pandemia que estaba un poco, poco nervioso bajando en los aeropuertos. Ah, pero, o sea, les cayó pandemia, les cayó pandemia el video, sí. claro. O sea, sí, cayó... que, que todo, todo, todo eso es como que es diferente y raro trabajar así, ¿sabes? Todo el mundo con su máscara, distanciamiento todo el mundo, con calma, hay que hacerse las pruebas de cada rato. Fue otra experiencia, o otra experiencia completamente diferente. Quizás si no hubiésemos estado en la, durante la pandemia, podía también grabar la canción con Balvin en el estudio, que eso es lo que quisiera hacer después, próximo después hacer un, un tema con él juntos, no tener que estar trabajando así en internet, porque fue pues, la situación que pues, no lo permite, pero con el favor de Dios se va a dar. Claro, claro. Oye, papi, eh, bueno, un palazo realmente, un palazo, la canción creo que refrescó mucho el género, Parece que tiene un sello eh, diferente a lo que hemos estado escuchando en los lanzamientos. Eh, y te felicito por esa manera que tu carrera vaya en ascenso. En verdad que todo el apoyo para lo que está pasando con, con, contigo. Billetes Azules, Gracias, estamos, muy bro, estamos, a... estamos en octubre. Estamos en octubre. ¿Qué va a sacar más música noviembre y diciembre? ¿O nos quedamos con Billetes Azules de este año? No, va a ver decir... Música nueva, siempre, siempre tenemos... Tengo varios temas que vienen por ahí, el disco también, que vamos a romper. Y 2021 venimos con el disco cotidiano y que eso no va a fallar. Y en estos meses zumbamos música, sí o sí. No sé cuál voy a zumbar, porque tengo música con cojones, pero vamos a jugar algo. Ok. Papi, imagínate que aquí todos los artistas que están, claro, música con el cuervo, tienen que entrar a los retos del cuervo. Balvin Estuvo, Turillo, Camilo, todos al Estado. Uy, uh, a escoger, cabrón? Yo quiero saber, tú tienes ahí cerca algo donde puedas poner música, un audio, algo. Listo, papi. Vamos a hacerlo fácil. Esto se llama, no importa si se hace bien o se hace mal. Vamos a hacer algo que yo llamo el Improvisa Challenge. Y ponle cuidado cómo va a ser esto. Esto va a ser un versus de Kevo con Camilo Cuervo. Si Kevo gana... La canción ya está rotando en mi programación porque yo dije, yo necesito tener ese palo rotando. La roto, papi, 50 veces en el día. Que eso no pare de sonar billetes azules. Si yo gano, si yo gano... ¿Qué vamos a hacer? Si yo gano, va a ser algo fácil. ¿Qué vos me empiezas a seguir en Instagram? ¿Me parece un buen trato? Ya. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a empezar ya, ya a producir. Vamos a improvisar, ojo, con el instrumental de billetes azules que acabé de ver que hay muchos en YouTube, uno que esté chévere. Y vamos a improvisar, pues, ojo, no puedes cantarme la canción, cabrón, no puedes cantarme la canción tal cual. Yo sé que te va a quedar difícil porque tú la compusiste, pero una lírica diferente. Otra cosa, otra cosa. Otra cosa, y yo también me voy a subir. Ya. Ok, ok, ok. ¿Te Dale, dale, dale, dale, ya está. Entonces búsquete hay un instrumental. Yo ahí ya puse billetes azules pista y hay varios. Voy a escoger uno aquí y escoge uno tú allá. Empieza o empiezo? Empieza tú en lo, en, lo la, en lo que yo la busco aquí. Ok, intentate este de su volumen aquí. Porque tengo la computadora. Dale, tranquilo, dale tranqui. A través si de una zona hasta acá, agarro un puta ahora. A va, va, va, va, va, va. va. Da rez, porque igual rompo él. Duro ese beat, papi. Yo voy a intentarlo con todo el respeto de todo el mundo. Vamos a hacer dos rounds <risa> para ver, que lo sí. tengas claro. Este vamos, a hacerlo, tengo aquí. vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Va a Ok, Keo, Camilo Cuervo, me fui. Yo no sé lo que está aquí pasando, con el queo vengo improvisando. Él tiene un flow violento, pero sabe que yo a eso no le como cuento, sí. Él tiene la billetera llena, con billetes azules me mete la plena, pero tengo cadenas, soy el cuervo que no compade de adema, es el sistema porque es que voy improviso, él me dio la oportunidad de montarme en esta pista hoy, yo me pide el tiempo. Pero quiero decirte que el Kebo está muy cabrón, si él tiene la billetera muy llena. Quiero decirle que yo tengo una baby que es como una ballena. Yo me fui de la pista, estoy tirando la merda. Mira, mira, Bueno, después de tanto hablar con Kebo, que me imagino que van a haber más entrevistas y vamos a, vamos a hacer una especial de Kebo para que nos cuente más sobre su vida, papi. Es momento de, de, de tirarnos un poquito de billetes azules que está rompiendo el Claro Música ahí la tenemos en varias playlists. Así que, papi, billetes azules, ¿cómo dice? Oye, se quedan ciegos cuando ven el brillo. Billetes azules en los bolsillos. Invita para la mía para el corillo. Cuida lo que sea, que aquí somos millos, millonarios. Pasamos la globa de pues, y yo, salgo de noche pasa el rastrillo. Baby, baby, con cuidado si te pillo. Pega agua a las bares de doy martillo. Oye, yo, la noche se presta para vacilar. Yo soy el blog. Yo estoy más conectado con un auxiliar. Ni de ti que ni mujeres. Tú no nos puedes frontear. Dile, albin, Esa muy es normal. El cuchillo de colores como el disco de José. En el VIP las botellas de roce Y se desacataron después de las 12 Terminaron en mi cama y dicen que no me conocen Ya, wow, cotillano baby Oye, este azul es rompiendo ya en todos lados Mara, claro, música, lo más duro Ya tú sabes cómo es, cotillano baby Epa, ¡Esta billete azul es para que le siga dando play Ahí en todas las plataformas, en claro, música Y esté pendiente es bueno. porque qué va a mandar más música Va a mandar más música y tienen que estar pendiente De todo lo que se viene con este artista, papi yo te voy a hacer, yo te voy a hacer la, el, el, el, el saludo del cuervo, despedida del cuervo, queda así, pídate. ¿Está? ¿Está? Abre el ala, cabrón. ¡Ah! ¡Ah!